7 rádios y 20 Torres de directa. Radio Associat, veus unidas. Bon dia, son justamente las 12 y continuamos con estas transmisión desde el vell mig de la Rambla, al costado del Palau de la Virreina. El meu nombre es Israel Gordón, director del programa El Moment Inútil, casamet a través de set de ràdio y una vintena de emisoras del territorio. Es un play inmens de radio de la Rambla de Barcelona, al costado del magnífic Palau de la Virreina, en aquel kiosk de radio, de la mà, de radio Associat. Y como no puede ser de otra manera, ens tema que esta franja da tot todos hablan de iniciativas sociales que salvan vidas. Las cifras hablan y eh, ens diuen que hay a un tercio de las morts anuales, unos 17,9 millones tienen a veure a malalties cardiovasculares, eh, ocupan los ataques de cor que nos pueden agafar en cualquier momento. va a ser a los adultos eh, un destacadíssim joc en esta casuística. En aquest sentit, imagineu si de sobte patim un ataque de cor. Antanem que sería de vital importancia que todas las personas al nuestro costat sabiesen qué hacer, cómo actuar como mis... com primera mesura preventiva. Entonces ve, Dachon en Parlem, Parlem a a Antonio Alba Pujol, a eh, Presidenta de la asociación Proyecta Hardcore Sagona Oportunidad, también psicóloga, también psicóloga, instructor del Consejo Catalá de Resucitación. Y ve, eh, amb Ambeil Parlem, ya ja te anima aquí, a eh, las Tudy Ramblas. Eh, buen día, Antonio, ¿cómo estás? Hola, amor, buen día, gracias por la invitación. Vale, pues como, como decíamos, Antonio, es un placer eh, tenerte aquí. Eh, y, ...y la verdad pues tener a alguien que está haciendo una labor tan interesante. ¿Cómo, cómo, comienza, eh, cómo, cómo comienza toda la asociación? ¿Cómo empieza esta trayectoria? Bien, uh, como sabéis, como muy bien has dicho, el tema de las enfermedades cardiovasculares... ...es una de las primeras causas de muerte uh, en, en todo el Estado, en Europa en el mundo y somos muchos los que padecemos y de una forma súbita como fue una parada cardíaca en el 2008 que me sucedió uh -huh. y a partir de aquí pues sí es verdad que quedas un poco descolocado ¿eh? te despiertas en un hospital después de un coma y dices bueno y ahora qué? ¿qué pasa? y todo el mundo te empieza a agradecer oye, qué bien que has vuelto he vuelto si sí, parece que he estado dormido esta es la, la situación la sensación de que te acabas de despertar de un día cualquiera con ello, pues, hombre, empieza un proceso que primero tienes que asimilar, no voy a decir que es fácil, no. puede ser la mitad de, tenemos una posible casuística, puede ser la mitad de los pacientes que sufren una parada cardiorrespiratoria, las que se sienten desorientados, ya no te digo, los primeros meses, quizás las primeras, lo, los, las primeras semanas, quizás sea los primeros meses, uh -huh. y con ello, bueno, pues es una nueva andadura eh, bueno, pues hay que asimilarla, hay que trabajarla y con ello, bueno, pues ahora en la asociación qué somos, qué hacemos y a qué nos dedicamos. Bueno, pues somos un grupo de personas que han padecido una parada cardíaca, personas, primeros intervinientes que han recuperado a estas personas que han padecido una parada cardíaca extrahospitalaria y nos hemos unido, ¿para qué? Pues hombre, cuando empiezas a documentarte de qué es lo que me ha sucedido y cómo aumentar esas tasas de supervivencia que actualmente rondan la, entre el 3 y el 10%, pues estamos hablando de que nos gustaría de cada, que cada vez más personas, ciudadanos, empezando por las escuelas, puedan tener este acceso a saber qué hacer cuando una persona se te desploma delante y qué haces. Bueno, pues se puede desplomar por un simple desmayo, una lipotimia... Vale. o bien algo más grave que puede ser pues una parada, una parada cardíaca, bien por infarto o otras casuísticas. O sea, nos, nos estás comentando de alguna manera que, bueno, lo has vivido, ¿no? Tienes la, la, la experiencia, en tu caso, positiva, pero sabes eh, que no, no tenemos esa formación, que a, que a nivel global tenemos una deficiencia en este tema. Pues sí, como hemos comentado, si del 3 a un 10% de las personas se recuperan, Imagínate ese 97% que no ha tenido esa posibilidad. Qué triste, ¿no? Cuando estamos hablando que en países como en Francia o otros países como en Finlandia, ese porcentaje puede aumentar al 35%. Uh -huh. Haciendo una casuística, que también le hemos. A, a, tomando a, lo que hablamos de, de cifras, ¿Sí? estamos hablando de 6.000 personas que podríamos salvar si estuvieran los colegios preparados, como en Estados Unidos, como se hace en Francia desde hace muchos años, a poder. ...saber qué hacer en estos casos. Vale, nos hablas de, de tener... ...en este caso nos hablas de tener los colegios preparados... ...cuando hablamos de eso... Eh, ...¿qué se debería de detener? Bien, uh, primero existe una... ...bueno, una voluntad normativa... ...de que se pueda hacer en los colegios... Uh, ...hay una asignatura, ahora no recuerdo bien... Algo de la ciudadanía, ¿no me Sí, digas. educación para la ciudadanía. Bien, perfecto. Pues qué mejor que esta asignatura no para emplear seis horas, ocho horas de primeros auxilios. Pues desconocemos que autonomías lo, lo, lo, lo, lo tienen uh, en vigor. Mm -hmm. Sí sabemos, y aquí aplaudo al consejero de la resucitación que que está buena feina perdona que me cambie. No, no. Uh, está haciendo un muy buen trabajo Parece en los centros y sí que sabemos y llevan uh, muchos años trabajando en centros escolares preparando alumnos, haciendo formación a profesores para que estos puedan hacer, bueno, enseñar a estos alumnos a hacer una RCP. Quizá nos han vendido que esto de tener esa formación es algo complicado, es algo que, que no cualquiera puede, puede obtener. Eh, ¿Hasta qué punto podemos decir que eso es incierto? Mira, uh, te voy a poner un ejemplo y de, me emociono, me emociono porque me gusta reconocer la labor que hacen los profesores y además en esta materia uh, llevamos nueve años con un centro escolar donde Judith una de las profesoras uh, nos envió un email y nos dijo uh, queremos agradeceros la labor que estáis haciendo porque tenemos noticia de que hace 15 días han recuperado a un alumno de este centro por otro alumno que asistió a vuestros talleres ¿qué significa esto? Que estuvimos allí tres cuartitos de hora, lo hacíamos cada año, lo seguimos haciendo con ellos y fue capaz el chaval de recuperar a este compañero, a este amigo y los dos se siguen jugando, hombre, 19 años claro. a este tipo de juegos, ahora ya tienen 24 cada uno, ¿eh? Y, oye, pues sí, claro que emociona, claro que hace ilusión, claro que saber qué hacer, y me dices la dificultad, hombre, 45 minutos no es mucho tiempo, pero sí que con la práctica, saber qué hacer y, bueno, verse en esa situación, bueno, con formación podemos tirar adelante personas como la que os habla, que ya lleva 12 años aquí entre vosotros, yo ya agradecido ¿eh? estar aquí, de la de conocerte, Israel y bueno de compartir seguir compartiendo experiencias como seguro lo hacen muchos de los asociados ¿no? como Elena Monse, Carmen compañeros como Ignacio que haciendo deporte estaba subido en una en una bicicleta y un compañero bueno se desvaneció y un compañero empezó a hacerle reanimación hasta que empezaron a llegar los servicios de emergencias y hoy, ayer hablé con él está en Ibiza ...pasándoselo, pipa. Claro, porque estamos hablando que en, que en un caso de este tipo... ...de los que nos estás hablando, Antonio... Eh, ...es muy es, lo, lo fundamental, es eh, como tú dices, ¿no? Estar ahí esos primeros minutos hasta que llegan los servicios médicos. Correcto, la actuación temprana es lo que puede salvar una vida... ...y tenemos cifras de que cada minuto que pasa... ...hay un 10% menos de probabilidad de que esa persona salga adelante... Uh -huh. por lo que los 3, 6, 10 primeros minutos son básicos para conocer y saber qué hacer. Hacer unas buenas compresiones, que es uno de los objetivos ahora que nos estamos dedicando, hacer formación, tanto talleres para centros escolares como hacemos formación homologada, somos todos instructores, todos los compañeros trabajan en urgencias, y en, en centros hospitalarios de urgencias y en emergencias sanitarias, la mayoría son un d'alcem, del SEM, desde aquí una abrazada y una salutación. Vamos, si te parece uh, hablar de, de estas formaciones que haces en escuelas, porque me parece algo, algo muy interesante y algo pues, que hay que remarcar. Eh, ¿cómo, uh, ¿Cómo se toman los más pequeños o cómo se toman esos, eh, esos alumnos pues, esas formaciones? O sea, ¿qué, uh, ¿qué es lo que estás viendo en esos, en esos niñas y niñas que, que, que están uh, asistiendo a ellas? Bien, uh, como hay distintas edades y cada edad absorbe cierta información, y sí que es bueno conocer y reconocer qué formación podemos darle. Eso también el Consejo ha hecho, un, ha hecho un extraordinario trabajo y lo tenemos por franjas de edad. Desde luego no vas a enseñar lo mismo a un niño de 6, 7 años que apenas puede comprimir porque no tiene fuerza, ¿no? Pero sí puede llamar al 112 reconociendo que su abuelita, que su padre, que su madre está desvanecida y dar tres consignas. Sí que podemos formar a partir de niños de 9, 11, 12 años. ...pudiendo empezar a hacer otro tipo, con otro tipo de información... ...lo que pueden ser compresiones y facilitarle algo más de información... ...y por supuesto ya a personas ya con la ESO o bachiller... ...y por, también hacemos en centros universitarios superiores... ...donde tenemos convenios firmados, donde hacemos uh, este tipo de, de formación homologada... Eh, ...aquí en Cataluña son seis horas... Esto también es otro, otro mundo, ¿eh? porque en Valencia son cuatro horas, aquí son seis horas, en Canarias son ocho. Por eso cuando hablamos de que, oye, ¿qué tiempo hace falta? Bueno, pues ya ves que podemos hacer el mismo curso con varias horas, pero bueno, eso ya es otro, otro otras situaciones. Aquí lo que hacemos es, nos vienen los colegios, nos llaman, oye, ¿me interesa un taller? O bien, ¿me interesa formación? Porque tenemos ciclos sanitarios de documentación sanitaria, auxiliares de clínica que nos gustaría saber un poco más cómo funcionan los cursos homologados. Bueno, pues ofrecemos estos dos tipos de, de formación e información. Talleres, que son de 90 minutos, y uh, formación homologada, que pueden ser de 6 horas aproximadamente. ¿Qué es lo que tenemos aquí en aquí la mesa? Que creo que sí. es muy interesante que lo expliques. Bien, mira, esto es un desfibrilador, que junto con la, form, uh, la formación o la reanimación cardiopulmonar, es lo que puede hacer que una persona se salve si lo aplicas en un tiempo determinado. Me gustaría, bueno, pues igual que cada vez estamos viendo más en colegios, en centros de transporte, como bueno, pueden ser los, los de Renzo, los estamos viendo en el metro, y en cada vez en más empresas, este tipo de, de aparatos, que nos puede causar cierto respeto, sí, ¿por qué no decirlo? Y es evidente. Pero una vez que los conoces, dices, oye, qué bien que lo tengo. Así es claro. <risa> una vez que sabes cómo funcionan, qué formación facilita, y además, permíteme, lo voy a hacer 30 sí, sí. segundos porque sí. puede durar esto. Me parece correcto. Estamos viendo un funcionamiento. A quitar toda la ropa del, pecho del paciente. Si es necesario, corte la ropa. Bueno, o sea que lo que vamos, eh, eh, no solo es una máquina que funcionaría, sino que te daría las instrucciones para usarla también. Correcto. esto Eso es, lo lo y lo es lo principal. Lo desconocía. Te dice qué es lo que tienes que hacer. Hombre, en estas situaciones, los que no estén habituados, evidentemente, pues les puede causar nerviosismo, impacto, cómo no. Y llamando al 112, no solo te va a facilitar información de qué es lo que hay que hacer, sino te va a decir, si tiene un desfibrilador que siga las instrucciones del desfibrilador. Esto es básico e importante, porque así esta persona solo se centrará en una sola información, la que le va a facilitar el desfibrilador. Y si además ha hecho un proceso de formación haciendo una RCP y sabiendo cómo actuar, pues seguro que puede haber muchísimas más personas como yo, como Ignacio, como Carlos, como Mercedes, que estén entre nosotros. Yo no creo, Antonio, que, que, que no haya nadie en este momento que nos esté escuchando y esté pensando lo mismo que estoy pensando yo. ¿Qué puedo hacer para traer una formación de las vuestras a mi ámbito laboral o a mi entorno educativo o a mi escuela? ¿Cómo lo puedo hacer? Bien, en nuestra página, uh, hcsegundaportunidad.org, podéis contactarnos bien vía WhatsApp, bien vía email, también hay números de teléfono donde nos pueden, bueno, contactar y cuál es su interés. Oye, soy una empresa privada, me interesaría hacer formación a mi personal, me parece interesante que tengan esta, estas nociones y a partir de ahí, o bien centros escolares, me puedo dirigir a Aster Desplugas, que le vamos a llamar esta semana, que bueno, tengo pendiente dos días de, de pasarle un email, se lo pasaremos, porque me está pidiendo, Tony vamos a hacer esto, me interesaría... Uh, bueno, pues hacer este, estos talleres que ya lo hicimos con ella en Ruby, en centros escolares. Nos contactan fácilmente por email, teléfono, whatsapp, lo que vean, y nosotros le pasaremos la, la información. Se me ha pasado una pregunta antes, que, que no me la quiero dejar bajo ningún concepto, que es a, a estos niveles, a niveles de, de formación en, en actuación rápida, eh, ¿cómo estamos eh, en cuanto a otros países? Bien, bueno, estas las cifras eh, por autonomía son dispares. Ya te comento que esto le lleva la, la, los, en este caso, la Consejería, el Consejo Catalario de Resultación, mm. a través de la Consejería de Salud, y están haciendo lo posible para que cada vez, en centros escolares, nosotros queremos tener una buena base para que cada año lo puedan hacer y los niños lo tengan interiorizado como en otros países. Ahora, darte cifras, me es difícil. Mm -hmm. Sí que sabemos... Ah, con la información sobre estadísticas en otros países, cómo nos estamos moviendo. Bueno, ahora sí que ha habido un ligero aumento de, desde hace 10 años, porque aquí en Cataluña en concreto se está haciendo muy buen trabajo con la consellería y cada vez hay más entidades que se ven ah, bueno, interesadas en que el personal o los alumnos tengan esa formación que sabemos que, bueno... Pasa y cuando pasa es básico, tenemos muy pocos minutos para bueno, saber qué hacer y sacar a esta persona adelante. Formas de contacto, ¿cómo, cómo os localizamos? Bien a través de la página web, hcsegundaportunidad.org, o bien vía WhatsApp, que tenéis nuestros, y después hay un teléfono fijo también que veis. Pues Antonio Alba Pujol, presidente de Call, la asociación Proyecta Hardcore, es una oportunidad. Ha tu un pla que castigar si es a Simplemente dirte que a Asparem, cada quien a un TEMS, fem aquesta entrevista entrevista, em y diguis que encara, son meses que han aquesta esta formación, y son meses que la tenim. Segur que una sí. molt Moltes placer. gràcies. abrazo. Muchas gracias. Set Radius y 20 horas de directa. Radio Societ, VEUS Unidas.